Aunque las funciones hiperbólicas prácticamente no se usan en la secundaria, vamos a ver cómo esta calculadora lo puede realizar. Vamos a ver cómo se calcula el seno hiperbólico de 3. Nos vamos a la tecla options y aquí vemos que nos aparecen las funciones hiperbólicas. Las seleccionamos con el 1 y vemos que en el 1 nos aparece el seno hiperbólico. Pues vamos a hacer el seno hiperbólico de 3. Nos da 10,01. Vamos a hacer también la tangente hiperbólica. Hacemos lo mismo. La tangente hiperbólica es el 3. Tenemos que calculárselo a 8 novenos. Vamos al igual. No es necesario cerrar el paréntesis, aunque sí es conveniente. Y vamos con el arco coseno hiperbólico. Hacemos lo mismo. Buscamos y vemos que en el 5 está. Pues el arco coseno hiperbólico de 4 resulta ser... 2,06. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar con algún valor la fórmula que define al seno hiperbólico. El seno hiperbólico es una combinación de exponenciales. Vamos a ver cómo se puede calcular el seno hiperbólico utilizando esta expresión de aquí. Para ello vamos a calcular e elevado a 3 menos e elevado a menos 3 y todo ello lo tenemos que dividir entre 2. Cerramos un paréntesis aquí, nos vamos, lo cerramos por aquí y lo dividimos entre 2. Aunque hubiese sido mucho más cómodo hacerlo con la tecla de fracción Y nos da 10,01, que si recordáis es el valor que nos daba también el seno hiperbólico cuando lo calculamos anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con la función tabla de esta calculadora. Como las gráficas de las funciones hiperbólicas no son muy conocidas, vamos a ver cómo puede generar un código QR esta calculadora para, teniendo un móvil, visualizar la gráfica. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que irnos al menú tabla. Lo buscamos y vemos que es el menú 9. Lo seleccionamos. Tenemos que escribir la función que queramos representar o hacer una tabla sobre ella, la función seno hiperbólico de x. Le damos al igual y nos permite dibujar una segunda función aunque no lo vamos a hacer. Y ahora tenemos que dar los valores de la tabla. Vamos a poner, por ejemplo, que comience en menos 6, que se vaya hasta el 6 y que vaya de 0.5 en 0.5. Introducimos, y aquí tenemos un cálculo de la tabla de la función seno hiperbólico. Si ahora generamos un código QR con una aplicación de móvil, nos permitirá ver esta gráfica. Para generar el código QR, nos vamos aquí, y pulsamos sobre el código QR. Bastaría ya escanearlo con una aplicación de móvil. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar esta identidad fundamental que es similar a la conocida en trigonometría que deriva del teorema de Pitágoras. Para ello y borrar todo esto, lo mejor que podemos hacer es irnos al menú 1, que es donde trabajamos siempre, y volver al menú 9. De esta manera se ha borrado todo y podemos volver a comenzar los cálculos. Vamos a escribir, tenemos que escribir el coseno hiperbólico de x, al cuadrado, le tenemos que restar el seno hiperbólico de x también al cuadrado y tenemos que hacer los cálculos, pues vamos a hacerlo en los mismos valores que antes entre menos 6, 6 y con un paso de 0,5, hemos escrito mal, 0.5 y nos tiene que dar siempre 1. Bueno, en el primer caso ha salido 0,99, pero bueno, eso es un fallo de cálculo de la calculadora, pero vemos que en todos los demás casos nos sale 1. Y también voy a dejar después del vídeo una imagen con la gráfica de la función que se puede ver con el código QR.